El día de hoy, como ven, hay una nueva actualización y lo que tenemos que hacer es llenar un cohete que está aquí cerca consiguiendo la full que está aquí, justamente aquí si quieres, si quieres ahí después les sigo cómo conseguirla pero primero estamos aquí viniendo por la full para llenarla ¡Ya llegaste! ¡El Nervo ya llegó!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 miniatura ahora ir a vaya vámonos Sebas vámonos hacia el huevo vámonos hacia el huevo ya está en el huevo no, no se acerquen tanto no se acerquen tanto porque el pollo si sí dispara a muchas direcciones ahí viene ahí viene Ahí viene, ahí viene. ¡Oh! Se oh, me puso no. toda la pantalla. Uy, el pollo. Ahí viene el pollo, el pollo, el pollo, el pollo, el, el pollo, pollo, pollo, el pollo, el pollo. Y un minuto. Estamos haciendo mucho por el banche, esa cosa que ni siquiera sirve, o sea... Sí ¿Sirve? Oh, o sea, sí sirve mucho, sirve muchísimo esa cosa, pero... Vale la pena, vale la pena. Sí vale la pena. <ríe> Creo que ibas a decir algo que... <ríe> que pues... pues... No. <ríe> Aparte, y aparte si le das con un escopetazo te quita como unos, o le da como unos, no inventes ya, estoy atrás del banco y me dio, en serio, voy a cubrir aquí, no, no, no otra vez me dio, otra vez me dio, me mató <risa> pobre Lalo. Ya, ya wey ya, llevo a morir, Quito un 5, un 4%. Ya casi llego, ya casi llego, ya casi llego. No se, espérenme tantito. Ya casi llego. Me debes varias. Wey, <risa> falta un 4, un 3%. Me debes varias. ¿Me debas varias? Otra vez me mató, no puede ser. <risa> es, que, es que wey, no te pongas a cuéntame ahí arriba, me miras. A ver, esperes, espera un tantito a ver que me pongo me pongo esto ponte ¿Eh? el phantom phantom ok no que dices que no lo maten porque yo quiero llegar allá o no sé dices algo pero que no lo maten no voy a llegar a tiempo bueno yo creo que sí pero bueno Ya. ya se murió, ya. ¿Ya se murió? Sí. Sí, conseguí el Banshee. Yo, Yo también. también. Todo para una sí. buena causa. Todo para una buena sí. causa. Mira el mío. Mira el mío. Espérame Para arriba Ya ven, una carrera. ¿Aprita? Aprita, eh, pues, güey Espérame tantito, ¿no estás? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Suscríbanse, dejen su like y nos vemos hasta la próxima. Chaito.